En esta instancia venimos a hacer como la inauguración de, de un nuevo servicio que, eh, como bien decía, desde, desde el año pasado estamos eh, tratando de descentralizar los servicios centrales que tenía el Programa Nacional de Discapacidad. En este caso, eh, el, el Centro Cachón, que pertenece al Pronadis, pero con el Instituto Artigas, que es responsabilidad también del Programa Nacional de Discapacidad, estamos instalando en los distintos departamentos del país hace dos semanas inauguramos Rivera y hoy estamos eh, inaugurando Paysandú eh, Paisandú por primera vez en una concepción además de de la discapacidad adaptada a la realidad actual hace algunos años la, la discapacidad visual se refería básicamente a personas ciegas esto en parte fue cambiado por, por la operación Milagro que, que bueno que en el hospital de ojos eh, se operaron 35.000 personas de cataratas y cambia la realidad de la discapacidad visual y hay un aumento de las personas eh, con, con baja visión o con diferentes tipos de patología esto pensamos que también tiene que estar acompañando las estrategias de trabajo y en ese sentido es que desde el Instituto Artigas y con la orientación técnica del Centro Cachón eh, digamos que ca eh, se capacita a las personas en una nueva estrategia de trabajo que no solo implica el trabajo eh, hacia una nueva realidad, sino que en la medida que se hace en el departamento eh, pretende que la persona que tenga esa rehabilitación la haga en su medio natural y no que tenga que ir a Montevideo, que después esa adecuación no le sirve mucho porque la realidad es diferente. Es importante que eh, en el Instituto Artigas, aquellas personas que específicamente tengan que recurrir necesariamente a Montevideo, saben que cuentan con el apoyo del instituto en ese sentido. Te, que en este momento hay sanducera. ¿no? <ríe> en este momento hay una sanducera eh, ah. utilizando los beneficios del instituto Artigas allá, que <ríe> concurre al centro Cachona a realizar su rehabilitación. Y, este, y bueno, y para todos los sanduceros y para todo el país, ese ese mecanismo funciona, tenemos este, el alojamiento, la alimentación, el apoyo necesario como para que puedan trasladarse y recibir las atenciones que por el momento no se tengan en la propia localidad, que esperemos que eh, paulatinamente esto se vaya justamente eh, descentralizando cada vez más para que se tengan la mayoría de los servicios en el propio lugar de, de las personas. Las Instituturas en Rehabilitación Básica, en Rehabilitación Basada en la Comunidad, se formaron en un curso que se dio en el Centro Cachón este, durante el año pasado, eh, que finalizó eh, en, en, a fines del, del año y empiezan este año a hacer sus prácticas y su ejercicio profesional en cada departamento. Ellas son las personas que van a, a enseñar las técnicas de movilidad independiente, las habilidades diarias que son todas las técnicas para movilizarse en forma independiente en los hábitos del hogar, el aseo y la limpieza. También en el elementos de comunicación, en el caso de las personas baja visión, la conservación de la firma o el perfeccionamiento de, a través de la estimulación visual y en el caso de las personas con discapacidad con ceguera, el braille.